Si salimos llegamos, si llegamos entramos, y si entramos triunfamos, Hoy así fue. Yo contaba una anécdota que los periodistas cubanos habían acogido con gran felicidad, que era el Che a los cinco años, contada por su padre, uh, le pidieron que trajera agua caliente para el mate y entonces el Che tropezaba, el Che, el Che. Otro problema, el Che no es el Che, el, ahí es Ernestito y luego sería Ernesto Guevara, y luego sería el doctor Guevara, y luego sería el Che, y luego sería el Che Guevara. Ojo, no los confundas, que no son el mismo, ¿no? Bueno, y entonces Ernestito placa al suelo con el agua palmate, y entonces el padre contaba, y volvió por el agua del mate, y trocorrón de nuevo al suelo, y volvió por el agua del mate, tenía un hijo terco, no tenaz, y el periodista cubano hacía una lectura, la tenacidad del Che viene desde que tiene cinco años. Y no toques los huevos, compadre. Era un niño terco, punto, no le des más vueltas, pues, ¿no? ¡Bravo! Bravo.